Adelante, gracias, Fulvio. Gracias, Amado. Gracias, Yerjan. Gracias, Francis. Hoy yo quiero escuchar, compartir con ustedes uh -huh. la opinión del doctor Guerrero Heredia, que para mí es uno de los galenos más edificados en República Dominicana. ¿En qué área? Porque eh, se ha dedicado a Psiquiatría. A ah, psiquiatría, psiquiatría. Okay. a profundizar. Yo okay. quiero escucharlo con relación al tema que hemos abordado toda esta mañana, del asunto de la cuarentena, el estado de emergencia y eso. Y luego también compartir dos videos que envié eh, sobre eh, el comportamiento del pueblo dominicano. Vamos a escuchar al doctor Guerrero Heredia. ¿De qué toque de queda nos están hablando? Cuando un transeúnte llega a su casa después de pasar un carro público y montarse con 10 personas, usted lo quiere trancar de noche. Cuidadito con lo que esté inventando el ministro de Salud. Porque si usted no amarró a su población cuando tenía que hacerlo en marzo, cuando usted dejó libre a la paciente de San Francisco de Macorís, que provocó el, bot, el brote más grande de este país. ¡Culpa suya! Entonces ahora usted me va a decir que tres meses después, usted está amagando con hacer más demagogia, porque usted lo que se ha convertido es en un cuadro político. Usted se ha descartado como científico. Usted no puede seguir en ese cargo. Y yo reto a que el Secretario de Salud venga a la receta médica de la Z y nos diga cuál es la causa por la cual usted quiere hacer un toque de queda más fuerte. Científicamente hablando, ¿por qué usted quiere arreciar? Usted acaba de decir hoy que el porcentaje de positividad está en 17%, que ya tenemos más recuperados que enfermos. ¿Cómo es posible que... Usted quiera dar números cuando en este país, en tres meses, no se han hecho más de cien mil pruebas. Qué suerte que de las cien mil pruebas que usted ha hecho, ochenta y pico por ciento largo, está saliendo negativa. Con la ciencia no se relaja, no se manipula, no se quiere hacer politiquería barata, burda, mal hecha y ascientífica. El secretario de Salud se volvió un... Una etcétera, ahí escuchamos la voz de Guerrero Heredia en su participación sobre lo que es la cuarentena y la pandemia. Ahora, yo quiero eh, que me pasen el video de cómo anda el pueblo en la noche, eso en el día, en, el, en, en, en Bao, me parece que es eh, en los balnearios. Y eso es en la noche, eh, repartiendo las dádivas que le están dando de noche. Así que andan en la calle. Para eso que ustedes quieren toque de queda, ¿no es la...? Para eso, que están que, tan asustados ya, están como mirando por los lados. el lado. Es que no lo miran, vamos a coger toda la funda, denla. No me lo aquí No, miren, aquí, vengan. ¿Vieron? Le vamos a coger todo, eh, No vamos a votar por ustedes. Todos le vamos a coger y no vamos a votar por ustedes para que ustedes vean. Es para afuera que van. Todos se lo vamos a coger, es para afuera que van. Todo. ¡Den la funda, vengan! Quedamos con todo, vamos para afuera, ahí. Bueno, volvamos aquí. Lo cierto es que está hasta de más ponerlo en video, porque lo hemos visto prácticamente, el pueblo se está dando cuenta de lo que está pasando. Lo cierto es que hay una violación a la ley electoral, pero también hay una violación a la ley constitucional, porque en estado de emergencia se otorga porque está inscrito en la Constitución ese derecho de estado de emergencia. Y cuando no se cumplen, entonces hay una violación. Es decir, que estamos frente a violadores dentro del mismo estado de la ley que nos debe regir a todos. Y esto es grave. Grave porque se supone que todos somos dominicanos y se supone que todos tenemos el mismo derecho. Grave también porque aquí hay cierta complacencia, ciertos oídos sordos, ciertos ojos ciegos de las autoridades que tienen que velar por el cumplimiento de esta ley. Y es grave también porque estamos tratando un asunto de salud. Independientemente si me, si, si, si me favorece o no me favorece. Estamos jugando con la salud del pueblo. Estamos poniendo en riesgo la salud del pueblo. Estamos aventurando con la salud del pueblo. Estamos diciendo... A nosotros no nos importa la salud del pueblo. Vamos a aprovechar las condiciones que hay para nosotros quedarnos que esto es lo que nos importa. Entre todas, la más grave creo, es la que tiene que ver con las consecuencias donde encierran vidas humanas. ¿Cómo es posible que por un lado estemos haciendo los esfuerzos para salvar vidas y por otro lado, Estamos haciendo alegremente las actividades para poner en riesgo miles de vidas. Este jueguito de la continuidad y la no continuidad, yo creo que debe basarse precisamente en lo que nosotros tenemos. El estado de emergencia, las cuarentenas y hacer eficiente cada una de de las modalidades que se han implementado para evitar más contagios, para evitar más muertes. No debemos basar más que en un acto desesperado de pedir una emergencia para sacarle un provecho político, en hacer eficientes las medidas que deben de cumplirse bajo las condiciones de, de pandemia que estamos viviendo. Seguir educando al pueblo y seguirle dando al pueblo, las herramientas que necesita para hacerle frente a la pandemia, pero de una manera digna, de una manera responsable, de una manera también de Estado, que no sea simplemente por el hecho de sacarle provecho político. Muchas gracias. Bien, bien gracias. Gracias, Fulvio, eh, gracias a Fulvio por el comentario, por los